Bueno, pues hoy es el día de la diversión en el trabajo, es el séptimo año que lo celebramos, es una manera pues, bueno, de salir de la rutina, los, los empleados a veces lo pasan muy muy bien y también es una manera pues, de motivar al personal, de hacer cosas diferentes y bueno, la verdad es que solamente son dos horas, pero eh, nos diferencia mucho pues, a la hora a lo mejor de, de, de ver cómo vivimos el día a día en una empresa tan divertida como Central de Reserva. Es un día diferente que celebramos todos los años con el objetivo de pasar un buen rato y bueno. Y aquí tenemos, hemos traído a unos jugadores de fútbol profesionales, unos fútbolines muy chulos con, con luces de neón y nada, luego montaremos el futbolín humano y hemos invitado a todo el edificio, bueno, mmm, unas horas diferentes, luego por supuesto hay que volver a trabajar. Bueno, ha sido espectacular, realmente es súper divertido, sabe conoce todo el mundo, todo el mundo se divierte. Bueno, hemos revolucionado un poco el edificio. Hoy el nivel de productividad de todo el edificio va a descender, va a ser el edificio con menos productividad de toda la ciudad. Es súper importante en todo, en la vida, siempre aprender de los profesionales, siempre hay gente que va por delante de ti en muchas cosas y bueno, aprender de ellos es fundamental. A veces te parece que sabes mucho, pero hay pequeños trucos que, que los descubres cada día ¿no? y es muy importante. La gente se lo ha pasado bien, ha sido divertido y a veces es muy importante un poco de diversión y poner un poco de diversión dentro de la rutina del día a día del trabajo. Creo que esto se nos da bien, eh, iremos preparando ya el siguiente y esperamos poder superarlo todavía el año próximo.